Bueno, eh, lo que vamos a ver ahora es el, este tipo de cartografía que vamos a trabajar eh, en conjunto entre la Universidad de Pelotas, La Plata y la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, donde funciona nuestra cátedra libre de cartografía social, eh, la cual hemos denominado cartografía social gaúlla o cartografía de los encuentros. Eh, las influencias teóricas que tiene esta cartografía esencialmente tienen que ver con el método cartográfico de Deleuze y Guattari, eh, con la pesquisa cartográfica de Kastrup y eh, después con la teoría de la deriva de Debor y la propuesta de intervención social de Alfredo Carballeda. La conjunción de esto con los otros enfoques de cartografía social crítico. Eh, tal como hemos comentado en encuentros anteriores como el descriptivo eh, dan una singularidad eh, a este trabajo cartográfico que tiene que ver sobre todo con tres cuestiones la primera es la implicación eh, la idea de implicación viene a, a sentar el trabajo sobre un proceso en marcha es decir eh, nosotros en cartografía abordamos una situación que ya está en marcha y luego vamos a incorporar el método cartográfico como eh, una situación más dentro de muchas otras que pueden estar sucediendo. Pero además, esta idea de implicación tiene que ver con que todo el proceso que vamos a trabajar eh, transcurre en una interiorización sobre la experiencia del otro eh, y en una preocupación en trabajar con el otro. Es decir, no vamos a saber sobre el otro sino a saber con el otro. Posteriormente la otra cuestión es la experiencia, cosa que ya hemos mencionado y que tiene que ver sobre todo con el texto de Castrú, eh, que va a traer esta noción de plano común. ¿Qué es el plano común? Plano común es el lugar en donde sabemos con el otro, es un espacio en donde vamos a encontrar coincidencias de la experiencia, es decir, la experiencia va a encontrar objetos dentro del espacio los, entre los cuales puede intercambiar nociones de realidad. Esto, por ejemplo, en el caso de viajar en un ómnibus o eh, en un tren urbano podría pensarse perfectamente, es decir... Somos muchos los que viajamos en tren interurbano, urbano o en un ómnibus, pero esa, eh, esa cantidad no implica que todos los sujetos lo experimentemos del mismo modo. Por lo tanto, el plano común es el objeto del cual vamos a hablar, pero la diversidad y la singularidad de la experiencia hace al plano común para el cual podamos a partir de ahí discutir prácticas, eh, diferentes experiencias padecimientos y situaciones que hablan del objeto. Eh, en este sentido, eh, la idea de experiencia y el plano común traen al mapa la idea de que cada objeto es singular y cada objeto va a ser discutido. A partir de la experiencia personal. La experiencia, como dijimos en encuentros anteriores, no tiene que ver con la experiencia solamente vivida, sino es la experiencia simbólica. Es decir, la experiencia puede ser a través de los medios de comunicación, la experiencia puede ser a través de las lecturas, de los tránsitos, del cuerpo mismo. Eh, eso, finalmente, va a desembocar en una otra cuestión, que es la cuestión de la producción. Lo que vamos a hacer eh, dentro del trabajo colectivo del mapa es producir una nueva realidad a partir de ese intercambio de experiencias. Vamos a estar entonces implicados, vamos a trabajar sobre la noción de experiencia y plano común y luego vamos a producir a partir de esa multiplicidad de experiencias y de implicaciones una nueva realidad. Es decir que el texto, ese mapa que es un texto, va a producir... Eh, una nueva representación, eh, pero también es una traducción de las diferentes experiencias que lo compusieron. Esto se traduciría también pensándolo de la siguiente manera. Si nosotros eh, invitamos a tres o cuatro cocineros de diferentes países, eh, cada uno de esos cocineros va a tener diferentes modos de producir un alimento, una comida en particular, un plato. Ahora, los tres o los cuatro cocinando el mismo plato van a producir un intercambio, un vínculo horizontal y un debate que va a implicar disputas y conflictos, pero que finalmente van a terminar construyendo un plato. Esa propia discusión y ese debate va a enriquecer a los tres o cuatro cocineros que participen en la producción del plato los va a enriquecer en base a la experiencia y el conocimiento del otro al saber del otro y cuando terminen de hacer el plato entre los cuatro probablemente todos sepan mucho más de cocina de lo que sabían antes